Hola, te estaba esperando, ¿cómo estás? Bienvenida. Esta es la redacción de Canal 10 acá. Querida, vamos a practicar. Vamos a practicar. Ahora lo vas a hacer. vos. Dale. Ahí el tincho te deja lugar. Vamos a ver. Muy bien.